amigos un saludo muy especial para todos en especial para Natalia Herrera y Anita Sandoval En esta ocasión les voy a enseñar a reutilizar una cajita de cereal Haremos una cajita decorada de amor con dulces espero les guste Vamos ahora con el paso a paso Voy a tomar la cajita y voy a pegar estos lados Ahora voy a cortar voy a, a cortar esta tapa, voy a sacar esta tapita. Voy a abrir y hacer este quiebre acá. Y voy a pegar este otro lado. Ahora voy a aplicar silicona líquida en esta parte para pegar papel craft. Lo van a hacer así. Voy a dar vuelta y en esta parte voy a pegar una tirita de cartón duples que sería esta medida. O sea, de este ancho. Voy a pegarlo acá, ya había aplicado la silicona líquida. y ya pegamos esta hoja y voy a pegar de nuevo otra hoja de papel craft pueden utilizar hojas de colores si desean nos quedaría así ahora voy a tomar tiras en cartulina de colores y las voy a pegar así Recuerden que los colores son opcionales, los que más les guste nos quedaría así. Acá dejé un centímetro y lo voy a doblar así. Lo corté en un extremo como vieron y lo voy a doblar así para que a la hora de doblar o de tapar no se vea como un huequito. Y pegamos estos extremos así. Ahora voy a coger una tira de cartulina gris de este mismo ancho y lo voy a, la voy a doblar en la mitad. Voy a cortar. Aquí la empaté y me quedó una tira larga como pueden ver. Y vamos a escribir Te amo. Con estas tiritas las voy a doblar así. Para cortar varias bolitas. Y las vamos a pegar así. Y voy a doblar esta tirita fucsia. Que sería para cortar unos corazoncitos. Esto que estoy haciendo lo van a hacer en toda la tira. Van a copiar te amo y van a pegar estas bolitas con estos corazoncitos. Voy a hacerlo de nuevo, pero ya saben que deben hacer esto en toda la tirita. Y la van a pegar en la parte inferior de la cajita. Nos quedaría así. Aquí lo que hice fue pegar corazones rosados y fucsia. Así. Voy a pegar acá otros más pequeñitos. Y ahora vamos a decorar esta parte superior, vamos a utilizar cartulinas, fucsia negra, cartulina gris y papeles, dos amarillos diferentes, o sea uno más fuerte que el otro. Vamos a hacer un círculo, ustedes calculan más o menos el tamaño que deseen, voy a volverlo a repasar. Ya corté uno y voy a cortar este. Voy a tomar este que es el más clarito, el amarillo más claro y lo vamos a pasar así. Es para hacerlo más pequeño y cortamos. Voy a pulir acá para que me quede más redondito. Y vamos a pegar así. Vamos a pegar primero este, el, os el tono oscuro y pegamos este. Lo hacemos en, es en un lado. Así. Ahora con cartulina tuxia voy a doblar en dos y voy a cortar para sacar dos corazones. Vamos a repasar el otro y cortamos. Estos serían los ojitos, este es un emoji un emoji enamorado, vamos a pegar acá los dos corazones que serían los ojitos y voy a delinear este círculo Vamos a hacer la boquita como un besito, voy a delinear para que se vea más y con rubor, voy a hacerle los cacheticos. Pueden hacerlo también con pintura acrílica si desean. Voy a tomar la cartulina gris que sea así como de este tamaño y vamos a hacerle una formita como de moritas o nuevecita. Acá le hice un piquito y la delineé con marcador negro para que se vea más bonita igual los corazones como les dije y acá voy a escribir con todo mi y amor lo voy a hacer con este marcador recuerden que si no tienen este marcador pueden utilizar el que deseen lo mismo este blanco y voy a delinear amor en esta, en esta parte Vamos a pegar dos tintas en cartulina azul. Este es un azul más bonito, es como un azul cielo. Me encanta. Y voy a terminar la, la frase. O sea, sería con todo mi amor para ti. Y voy a hacerle la sombrita o a delinear que quede por un ladito más grueso así te pegamos dos corazoncitos nos quedaría así acá en esta parte pegué cierre adhesivo velcro y acá voy a copiar un mensaje claro que acá pueden pegar fotos imágenes animadas lo que quieran entonces tú mi regalo más grande y voy a delinear la palabra tú de nuevo voy a hacerle como una sombrita negra para que se vea más bonita se ve mejor me parece pues a mí Voy a pegar estas bolitas que hicimos anteriormente y ahora voy a colocar chocolates, claro que pueden colocar el obsequio que deseen, voy a colocar chocolatinas y listo. Amigos esto ha sido todo por hoy, espero que el tutorial les haya gustado, a mí personalmente me encantó esta cajita, manito arriba si te gustó, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal, hasta la próxima.